Jams y yo estamos en la prisión. Pues, ¿quieren saber cómo? Pues, aquí les va. Un día, estábamos viendo la televisión y se apareció un anuncio. Este anuncio. Y Jams se lo tomó en serio. Y, en la tienda, cogió todo lo que pudo. Cogió chocolate, helado, diamantes y tanto así. Hasta la Play 5. Estábamos por un callejón. Y de la nada se nos apareció un policía con unos lentes facheros y nos arrinconó y no ya estamos encerrados en esta prisión. No, Ala, yo ya estoy contando los días para salir. No, Hoy. pero, pero una cosa Alek, ¿y si salimos de la prisión? Sí, buena idea. No, estamos acá todo el tiempo encerrados, Si sí, mira esas fotos, ya, ya siempre están ahí y aburren. Sí, es verdad, y también la rutina del día siempre es lo mismo. Ah, James, pues, y una pregunta, ¿no tienes ganas de ir al baño? Eh sí, sí, sí, sí tengo muchas ganas. Mira ahí hay un water una, una puerta secreta una puerta secreta pues que esperamos entremos vamos vamos listo ya ya atravesamos todos este los troles! qué qué rayos o sea me estás diciendo que para escapar tenemos que hay todo un sistema de parkour que ese es un gas tóxico sí bueno eh, creo que la única forma es saltando así que pues a, a darle ¡Vamos! vamos vamos vamos vamos salta a ver Mira. Pero estas rocas no ¡No! Pueden... ¡No, Jams! No pensaría que esta es la forma de defender a los prisioneros. ¡Ah, ese gase ese, que está horrible! Es, es, es verdoso. No le gustan los osos pol polares y pandas. ¡No, no! ¡Tropeca oh! ahí! ¡No, no Jams. Jams! No, bueno, espérame, espérame. Ya, te espero, te espero. Ah, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Jams! ¡Acá! ¡Mira, mira! mira. Picara, mi mira mi oso, mira qué está, ya este, ya este, lo olvidaste, vamos, vamos, vamos Ahora sí, vamos, ya, ya de una vez tenemos que escapar Sí sí, vamos ¿Qué? ¿Y... ¿Qué son estos palos? A ver, sí? probemos No ¿Qué? Como que lo, cuando lo tocas, o sea, son palos oxidados Sí, cuidado A ver, yo ya te estoy esperando acá Ya, vamos, vamos, tengo que saltarlo ¡Vamos, oh, Alec! ¡Lo logré! ¡Buena! ¡Vamos! No, pero ven, ¿no? Ya destruimos, no, vamos a 100 vamos. Nivel. No, en serio, odio la lava Porque ya, o sea, yo, yo, yo voy a la sí. Antártida No, lava, o sea Un montón así de trampas Medias raras, pero, o sea ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos, cuántos se habrán costado? ¡Ay, me quema! Oye, hasta acá quema, o sea ¡No, venga no. ahí! ¡Venga, no, Alec! ¡No! No, ya, yo no aguanto la lava, me muero ahí Vamos, vamos, ya vamos, lo ya lo sube, sube, ya A ver, vamos con todo. Uno, te espero, te espero. Vamos al siguiente, el siguiente. Dos, vamos, dale con todo. <risa> a ver, vamos. Vamos, a, a ver, voy a dar Uno, Vamos, vamos, no. Cuidado, vale, que ¡No! no, voy ya. No. Quema, quema, quema. Ya, ya, yo llegué, ya, ya, ya ya llegué prácticamente. Sí, llegué, llegué. No. Ya, ya, vamos tengo. Vamos, ahí esto, esto la Vamos, ya, ya vos, te espero, o ya. Este vamos, buenísima, ya vos. Bueno, la verdad es que yo ya sé bastante... ¡Ay! ¿Qué, qué, asco. ¿Qué es esto? La verdad es que yo ya estoy mucho de prisiones porque yo ya estoy estaba... yes. en 10. Eso no me lo esperaba. Mira, Alec, algunos láser rojos. ¡Oh, no! No, no lo rojo mata a Ya, ya, no, ya tengo que, que pasarlos por encima para no, que no, no muera, a ver. Aunque vamos. la verdad es que si lo piensas bien, ya estamos avanzando mucho de la prisión. Sí, pero avanzamos, pero no, no, no salimos. Sí, sí. A ver, yo no me estoy pasando. Ya, bueno, aquí y esto. ¡Anda, puedo volar! Bien. A ver, espérame, no estoy pasando. Ya, ya voy. Ya. Ah, a ver. Ver. Si no hubiera robado esos chocolates y esos helados y esos diamantitos, no estaríamos ahorita en la cárcel. Ok, pero solo robé eso. ¿Y qué me dices de la PlayStation 5? Uy. Ya. Eh... Bueno, no importa, sigamos con el mapa, ¿no? Porque... Ya, a ver, a ver, a ver, espera, no, ¿me quedas que no más? No, no, la... no saldremos de la cárcel nosotros mismos. ¿no? ¡Bueno, vete Alex. ¡Ah, el momento, el momento! Ya, a ver, aquí para mí, para no, morí Bueno, ya, eh, yo te espero acá Y luego vienes y seguimos Ya, a ver, a ver, a ver Tengo que esperarlo, ya listo, acá nomás En ese nomás, dale, en ese nomás Ya, corre. ahora paso, en este nomás Ah mira, ahí va tu cabeza de oso sí, sí. <risa> Ya, vamos, vamos, corre, corre ya. ¿Qué? No, no, ¿por qué, qué te quedas ahí? No, espera, ya voy, ya voy Espera, ¿qué pasa? ¡Ya! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! Ya, siguiente nivel. A ver... Sí. ¿Qué es esto? Uy, acá tenemos que pasar con cuidado, ¿ah? ¿eh? Porque si no, nos caemos. Y mira, ¿qué será lo que hay abajo? O sea... ¿qué? A ver, ya me lo paso así. ¡No, me caí! ¡No! ¡No, Alec! Espera. ¿Pero qué? ¿Estás dulce ese agua o qué? No sé qué será. Ya, bueno. Te estoy esperando acá, Alec. Ya, a ver, vamos. Yo puedo. Se necesita Vamos. paciencia Con paciencia, se puede A ver, a ver Avanzamos Descansar en el árbol en paz y armonía <risa> Ya, a ver, espera, espera ¿Pero por qué? No, no se acaba y avanza Corre Ya, mira, tengo que hacerlo rápido A ver, despacito Ahora ya, ya, estoy a un giro nomás Estoy a un giro Ya, listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya, vendele, ven, ven, ven, ven Vamos, bien, ¡Lo logré. láser A ver, ya le doy, le doy. Con todo, con no. Todo. no. No, no nos morimos. No, a ver, a ver, vamos, sigamos, sigamos. Sí, no, en serio. Ya, vamos. ¿Listo? Y el último. Bien. Ya vamos el, vamos el. A ver, A ver, otro nivel de estos bien malísimos que nos han puesto la policía Vamos por este túnel A ver, Delek, confiado, ¿eh? ¡Oh, diamantito! ¡Diamantito! diamante. ¡Vamos! ¡Pues... ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pero yo quiero diamantito ¡Sí, yo también quiero! No, espera ¿Qué? Delek, no, yo tengo una forma Y creo que es la más obvia ¡Ven, Delek, ven, ven, ven! Ok, a ver, o sea, tenemos que agarrarnos el diamantito y pasarnos el nivel, creo, ¿verdad? ¿no? Sí. O sea, bueno, yo solo digo que... ¡Debemos ir a por el diamantito! ¡Vamos! ¡No! no! no. ¿Pero por qué? Está... No. Mi cabeza está volteada. Bueno, de creo que no, no vamos a poder ir por el diamantito. Bueno, no importa, pues, entonces hay que pasar el puente y supos supuestamente tenemos que llegar al otro lado, ¿no? Sí, bueno, a ver, con cuidado, Delek, cuidado en que te caigas Esa prisión ya me harta ya, mucho nivel, ¿por qué? ¡Otro diamantito! Pero no, ese, ese no sé si no, mejor no voy Uy, ser. uy, cuidado, cuidado, Delek, a ver Es que creo que nos tentan con el diamantito para que nos lance ¡No, me caí! ¡No, me caí! ¡Me caí! No, Delek, sí, es verdad, el diamantito es una trampa todos caerían en eso A ver, por ahí ¿Tú ya llegaste? Sí, sí, yo ya llegué Ah, ya llegaste Ya, a ver, despacio Listo, volteamos Ah, esta agua que está abajo está asquerosa Sí, que... <risa> no Demasiado, ya, pero vamos Exacto, el salto el de fe ¡Buena! ¡Me no logré! Vamos, hay que, hay que buscar ¿Este es agua? Sí, mira, ahí hay unas escaleras Vamos, vamos, vamos tengo que pasar por las tuberías Ya bueno, subamos A ver qué hay por acá Más agua, no ah, ¿por qué? O sea, se supone que, que los, los de seguridad o no sé Ellos tienen que pasar por acá también para arreglarlos ¿Esto? Sí, o sea, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? ¿What? Listo ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya estamos fuera Miren, ¿recuerdan? Sí, ajá, acá, ajá Estamos ahí dentro Sí ¿Y ahora qué? A ver qué nos piden No No ¡Nos está viendo por las cámaras! ¡No! ¡Esa What? revista! ¡Hala! ¡Esa revista! ¡No! ¡Ay, no! esa esa revista no ay no no me digas! ¿Nos vio? ¡No! ¡Activaron sí, los, los alarmos! ¡Los alarmos! ¡Los alarmos! ¡Los ¿Qué hacemos? A ver... ¡Corre! A ver, hay que hacer lo que nos digan A ver, ¿qué dice ahí? A... Keycard Necesitamos una keycard O sea, como ¿Sí? una tarjeta Sí, como una tarjeta Pero no sé dónde puede estar De repente... Ah, el de Vents, decía, de repente... Pues... No, a ver, no, no, no, hay que ir a leer lo que dice ¿Sí? Sí, a ver, ¿qué nos dice? A ver, vamos Elec. Y acá, o sea, ¿qué? ¿qué rayos? No A ver, dice... Sí, ¿no? Sí, find it in the Vents Pues, creo que tú ya sabes, Elec. Sí, Por sí. las cajas esas Arriba, tenemos que subir para llegar a las cajas Sí, anda a las cajas, anda a las cajas ya Vamos, hay que oh. subir. ¡Ah, mira, Delek! ¡Por acá arriba! Sí, pues, tenemos que subir por las cajas. Ya te sube, dije. sube, sube. Vamos, Alex sube. Un salto de fe, dale. Ya, ya está. está. A ver, eh, por donde tenemos que ir. Acá hay un punto amarillo. Si sí, aparece. A ver, a ver, de repente. A ver, de, pero de ¿dónde la vamos a sacar? La <risa> se la carita, Kitty. con cuidado, te quites, te la con cuidado que no nos despiertes, no lo despiertes, Delek. Claro, corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Qué haces? ¡No grites! Escapemos de acá Vamos. A ver, supongo que se la tenemos que dar A... no sé El, el señor que está sí. por ahí en, en, la, en la salida tenemos que ponerla Sí, sí, ahí, ya, ponemos, ahí la, ¿la ¿Ponemos la tarjeta? ¿Listo. Sí, eh, se abrió Se abrió la puerta Más lasers, solo hay que saltarlos Este, este, este. No. no, me morí. Ya odio los lásers. ¿Por qué ponen lásers? Que nos queman, nos queman a, a. los osos. Las patitas. No. Vamos, esto sí, ¿ah? ¿eh? Esto sí. Y ¡Ya estamos! ¡Uy! ¡Parkour! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No! Ese líquido nos mata otra vez. Es un son unos líquidos tóxicos. Ya, de una vez de la prisión y hay que salir de una vez por todas. Sí, vámonos, Lek. Tenemos que saltar exactamente por los tachos y por estas cositas. O bueno. sea, pero ¿qué, qué, ¿qué era esto? ¿Esto era un baño? ¿O qué rayos? Sí, sí, supongo, pero ¿por qué ¿Por qué está así? Vamos, Lek. Claro, espera el parkour, vamos. vamos. Yee. Yeah. No, no, yo aún no llegué. No, esta cosa está la, como que lajeado, esto, esto, el esta, eh, eh, hemos hackeado el internet de los policías. <risa> Tal vez vamos, es porque uno. los policías tienen mal internet. No no, no, ¡No, a la máquina, esto está feísimo. Bueno, ya, se puede, se puede, vamos, vamos. Vamos, no, no. O sea, está recontra lajeado estos lásers. A ver, a ver, a ver, uno, listo, ya no, vamos, no de, lo pillo, oh. no. no. ¿Pero por qué? Eh, o sea... Hasta el sistema de seguridad de los policías está lajeado. ¡Vamos, yo puedo, yo puedo, yo! Oh, ¡Vamos! Oh, ¡No! Ah, no, vamos. Delec, me... yo. ¡No! ¿Pero por qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué? rayos? ¿No? ¿Otra vez? ¡No! ¡No! ¡No! Delec, ¡No, ¡No! Con cuidado, poco a poco. A ver, a ver. Sí, el primero, el primero. Corre, ¡Corre, corre, Ay, corre! Me me lo, ahí llevo, tienes, me ¡Lo llevo! ¡No! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! No, bueno, vamos. Casi ya, lo paso. Esta es la pasos. definitiva, la definitiva. Igual, bueno, de esto todo ¿Vamos? Todo, ¿Vamos? lo vamos Pero, esa. ¡Izquierda, vamos, izquierda! ¡Buena! Vamos, vamos, vamos, a ver. El, sí, eh, ¿qué, qué, qué, qué, ¿Qué es lo que sigue? Uh, ¿Qué es esto? ¿Me equivoco? ¿Esto es una máquina de Coca-Cola? Sí, creo que sí. A ver, ¿qué dice? A ver. Ah, ¿Speed Coca-Cola? Sí, cola? sí. Coca-Cola. La vamos ah, a ¿te tenemos... tomar. ¿De... Ay, ¿de ahí la sacamos entonces? Sí. Y, ay, qué asco. Tomamos, ¿Qué rayos es eso? Y... No, no. ¿Pero qué? Oh, no. ¿Qué, ¿Qué rayos? ¿Ese agua es agua o es lo que creo que es? No sé. No sé. No sé de dónde saldrá el agua Es agua de dónde es no, no. A ver, con cuidado vamos O sea, esto me te... Tomo. esto listo, ya, me con todo? Uno, poderes. dos ¡Vamos! Tienes que correr con la cola Ay, ya. esto, o sea, te da poderes Sí, sí A ver, espera Espérame, espérame ¡Hala, ¿Sabes? no! ¡Vamos! La Coca-Cola No, espera, es que no se coge Listo, a ver A ver, vamos Espera, ya, listo A ver, voy a intentar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, buena, buena, buena, Ya, siguiente nivel A ver, unos láseres. Lásers A ver, creo que tenemos que saltarlos Sí ¡No! Pero, ¿qué rayos? A ver, con cuidado, dale, ¿no? con cuidado Pero está, o sea, ¿qué? ¿Qué? Pero, o sea, muchas pruebas nos ponen los policías Sí, pero ahí, ahí saltas ya como si nada ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Pero ¿Qué ya ¿qué no pasó? había pasado? ¿Qué pasó? Ya me lo había pasado. Creo que tengo que ver, saltar, por ahí. O sea, ah, ahí saltas. Ahí, ya. El último salto me da listo y salto. Ya, sí. está. hay que abrir esa puerta. Hay que abrir ¿Qué? esa reja, hay que abrir Vamos, esa reja. Por la reja, por la reja. No se abre. No, no se abre. Ni hablar que yo me meto al baño de nido. No, no me meto a ese baño, no me meto a ese baño. Pero es eh, es la única puerta que tenemos. ¿no? no, no, no, no, no. Más prefiero primero muerto. Yo me voy a la esquina. No, no voy a entrar. Bueno, yo yo sí creo que tengo que ir. ¡Ah, qué asco! Tú ya fuiste al baño, a mí a mí me. voy a arrepentir de esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿What? Vamos, salta. Otro, otro líquido. Eso es. Um, no, no, no. ¡Uh! ¡Uh! uh. baño vamos vamos a ver te estoy esperando encima de esto de wet floor pero cómo puede ser papeles higiénicos tirados en el baño o sea no puede ser desordenadísimos listo, ¿Listo? lo hice lo hice creo ahí está vamos ¡Lo tenemos! después de muchos que lo logré <risa> ya me lanzo, oh, listo que huesos Ay no acá murieron mucha gente ¿Acá qué rayos se vamos hacer? Acá de, de repente fue la tercera guerra mundial, pero nadie se dio cuenta. Sí, porque hay muchos huesos. Pero qué huesos tan grandes. Nosotros somos más chiquitos que, sí. que, que, que no sé que. Un hueso tan muy chiquito. Sí. A ver, estos, unos tubitos.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 eh, no sé ¿cómo, cómo pillamos esto. Hay que pillar un barquito. Sí, pasar, supongo, ¿no? Sí, pillamos un barquito, ya, ya ¿listo? pilla el barquito. ¡No! ¡Ah, no puede ser. No. No, espera, es, tienes que esperar y luego pillas Ay, un barco. Bien. ¿No viste cuando apareció mi piel, nomás? <risa> a ver, pilla ese barco, pilla el otro y pilla el último ya. Ya, ahí, ¡Listo! Buena. Ahora hay escaleritas. ¿no? Sí, a ver, ¿a qué, a qué nos llevará esto? Quier... Mira, ahí este está mi personaje sí no sé no sé no, no sé qué qué rayos habrá pasado con, con esto porque es horrible y supuestamente mi carita o sea mira parece eh, que está contenta pero no estamos felices sí <risa> mira tu carita también sí bueno ya sigamos sigamos el deck ya a ver ahí hay una puerta ¡Oh! qué What? no me ¿Qué digas es eso? Ah, pues yo cruzo nomás no y no pasa nada o okay. a ver ¿Qué? No, pero, pero... Tenemos, ¿Pero qué? Tenemos que esperar que pase el agua y ves, líquidos. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué? O sea, cuando no esté pasando el agua... Mira, mira, mira mi oso, mira. O sea, cuando no esté pasando el agua, tienes que pasar. Sí, sí, espera. Ya lo pillé, lo pillé, lo pillé. ¿Y ahora. feliz lo Ale, no! Pille, ¡Pille el barquito! ¡Pille el barquito! No, yeah. Vamos, a ver. <risa> te espero. Te espero mi barco. A ver... Uh, a no. no, no pues ya, pues... Ya nos tenemos que mover A ver, tengo que esperar al barquito que regrese otra vez eh, Tengo una pregunta, ¿por qué en todos los lugares hay esos tipos? ¡Ya, ya pide el barco, no, pide, no, no. pide el barco, ¡Pilla el barco! Bueno, Alec es, Esos tipitos que dicen así... Sí, nos sea, ayudan para el escape O sea, supuestamente, ¿por qué hay tanto un proceso de escape si es que... o sea, ¡Ah, que... ¡Cuidado, Alec! O sea, ¿que los policías saben que a escapar o qué? Eh. sí, ¿no? <risa> no sé. Y, y nosotros escapamos por el inodoro. <risa> A ver, techos. O sea, ¿Te ¿y estamos en los techos? Ya salimos de la presión, supongo. Sal, ya salimos de la presión. Sí, no, nos están vigilando son? con luces, con luces. Hay que esquivarlas, hay que esquivarlas. A si, ver, si te pillan las luces, pues os te atrapan. <risa> Sí, te, vamos, vamos Esto ya parece el techo, o sea, ya, ya estamos escapando Sí, a ver, que no te pillen, que no te pillen Uf. Ya, a ver, ahí, ahí, ¿qué se hace? La otra, ¡El la helicóptero! Hace... ¡Ahí ya está el helicóptero! ¿Un helicóptero? Hora de escapar, Deleg Vamos, tengo, tengo que aceptar esto, de una, uno ¡Vamos, vamos! ¡De una, de una! ¡No, no! ¡No, vale! ¡Solo me atraparon por robar unas cuantas cositas! ¡No, que fueron muchas cosas! ¡Ya, no importa! <risa> que, que, que, ¡Que fueron algunas! Ya. ¡Otro salto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya, espérame, Delek! ¡No te vayas en mí! No logré! ¡Pero, espérame, Delek! voy al helicóptero? Oh. ¡No, Delek, espérame! ¡Sí! ¡Espérame! Ah, ya, listo. Ya, está, escapemos. Escapa. Ya, yo manejo de Yo manejo. Aquí, sí, sí, aquí no se ve. Ya, toca Yo manejo. Vámonos. Ala, bueno, no sé pilotar muy bien, pero vámonos. Alá, escapemos vamos, de. Vamos. Ay, vamos. Sin parar. Hasta sí. Hasta. Los contrincantes que hay enfrente. Mira el horizonte. Sé fuerte. Impulsate.